Buenos días con todos, eh, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a compartir con ustedes la experiencia de trabajo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en dos regiones, Madre de Dios y Loreto, básicamente con un enfoque eh, direccionado a lo que es seguridad jurídica de territorios indígenas, pero desde una perspectiva de lo que resulta ser la resolución de conflictos. Vamos a compartir con ustedes casos de éxito en las dos regiones a cargo de el coordinador SPDA en Loreto eh, Martín Vázquez y el, el encargado de la oficina de Madre de Dios en estos momentos, el ingeniero Edi Peña. Asimismo nos acompaña Gisela Guamaní, experta en conflictos. Quiero que es importante mencionar que eh, el enfoque que le dio la SPDA a este tema fue un enfoque eh, legal con tres temas particulares, con tres aristas, el primero y el más importante buscar la resolución de conflictos desde el empoderamiento de las organizaciones indígenas para que ejerzan su liderazgo y busquen eh, ellos mismos la resolución de problemas históricos. El segundo, con estrategias basadas en lo que cuenta la legislación actualmente, no buscando modificar en estos momentos nada, sino más bien usar lo que se tiene y el tercero es un trabajo totalmente participativo entre diferentes sectores del Estado, organizaciones indígenas y sociedad civil. A ver, yo solamente les voy a dar un, un, un poco de contexto, es información sobre la Amazonía peruana o so, y sobre cómo está ocupada. Dentro de los países amazónicos, es el, el Perú es el segundo país con más población indígena después de Bolivia la Amazonía peruana contempla la mayor cantidad de pueblos indígenas y eh, a pesar de estar los pueblos indígenas en las zonas donde se encuentran los mayores recursos de nuestro país, es la población que se encuentra en los mayores niveles de pobreza. Y generalmente los conflictos se originan por eh, la superposición de derechos en base al otorgamiento para el aprovechamiento de recursos naturales. Según información de AIDESEP, eh, esta es la información oficial de comunidades que manejan ellos, que serían por titular, por ampliar y por reconocer. En el caso de comunidades nativas estaríamos hablando de 1.376 comunidades nativas, lo que según la base estadística que manejan ellos corresponde más o menos a unos 20 millones de hectáreas. Es importante mencionar que la información que maneja IDECEP es diferente a la información que maneja eh, la DIGESPAR y es diferente un poco a la información que, que, que maneja Defensoría eh, del Pueblo. Los principales problemas que nosotros mapeamos para resolver y para trabajar en los proyectos que trabajamos en el marco del fondo de tenencia del Tenure Facility, fueron la superposición de derechos, que son los casos que, van a, que se van a presentar. La inexistencia de estrategias para resolver conflictos es muy. Eh, es histórico en nuestro país que cuando se identifica un conflicto eh, se prefiere salir de este y buscar otro ámbito de trabajo que buscar una alternativa de solución o una estrategia al mismo. Hay discrepancias para la gestión integral del territorio, hay una visión nacional, regional, local y comunal que esto genera más conflictos. Eh, los gobiernos regionales tienen planes de ordenamiento, tienen eh, eh, algunas ideas de cómo manejar el, el, el territorio, los gobiernos locales otro, y eh, el gobierno nacional también tiene una propia visión de cómo otorgar los derechos en estos territorios. Y todo esto muchas veces no se conjuga o no tiene, no concuerda o no es compatible con la visión que tienen los pueblos indígenas. La falta de concordancia en las diferentes normas, que es algo que se ha hablado hace un momento, tenemos un marco eh, jurídico para temas de tierras, para temas forestales, para temas de agua, para temas de biodiversidad, para temas… y así me puedo pasar toda la mañana, pero no son concordantes entre sí. Y una experiencia bastante particular es que, por ejemplo, si agarramos diferentes normas a nivel eh, de Perú, vamos a identificar que dependiendo de la norma es la definición de pueblo indígena que se le da. Hay una definición de pueblos indígenas para el caso de consulta previa, hay una definición de pueblos indígenas para el caso en la ley de pueblos en Aislamiento. Cada ley propone una propia definición, porque no tenemos una definición a un rango mayor que esté eh, acorde con toda la legislación. Entonces, estas diferentes eh, normatividades hace que cada funcionario que la aplique, la aplique de acuerdo al marco que le corresponde. El forestal aplica su norma de acuerdo a su norma eh, y así, entonces no se concuerda el marco normativo y no tiene una coherencia. Hay mucha información gráfica, pero los títulos son muy antiguos y son imperfectos diferentes bases gráficas de diferentes instituciones de, del Estado, incluso diferentes eh, formas de medir, diferentes aparatos utilizar. Hay muchos títulos o muchos documentos con imperfecciones muy serias, sea por antigüedad, sea por, por cómo se trabajó en ese momento, lo que hace que tampoco se pueda tener una visión más integral de, de, de un territorio y cómo se ordena. Hay problemas históricos de fondo que no se tocan o se tocan de diferente nivel, que son el tema del territorio integral, la propiedad total. Esos temas todavía no tenemos una visión clara de hacia dónde va nuestro país en, eso, en esos temas. Tenemos la necesidad o el reclamo de las organizaciones indígenas, las interpretaciones legales que damos desde la sociedad civil, pero estos temas a mayor nivel no son tocados. Se habla de eh, continuar con los procesos de formalización de las comunidades como están. Y otro problema es el tema de interculturalidad y de género. Interculturalidad porque los procesos están hechos desde una visión agraria, como comentó Am, y no tienen mayor nivel de participación, si no es la aprobación eh, de las actas y demás, pero en un acompañamiento que la propia autoridad tiene que dar a lo largo de todo el proceso. Una de las experiencias más ricas del proyecto piloto que tuvimos con el Tenure Facility fue que al empoderar a la organización indígena y que se involucre en todo el proceso, tanto la organización como las comunidades, tenían claro qué es lo que estaba pasando en cada etapa y opinaban en cada etapa del proceso. Y eso ayudó a que al conocer desde el inicio hasta el final eh, el proceso, ayuden a resolver los problemas que se presentaban en el mismo. Esta es una... Eh, Visión, ahora sí, ¿no? visión general, y un poco lo que les comenté al inicio, la estrategia que se usó fue trabajar a diferentes niveles. El nivel, eh, el nivel local, que fue empoderar a los actores directamente involucrados, nadie mejor que quien necesita el derecho, quien quiere el derecho y quien quiere que se le reconozca para defenderlo. El nivel regional, generando condiciones, porque eh, ya todos conocemos y se han hablado a lo largo del tiempo las deficiencias presupuestarias, las deficiencias técnicas, la falta de priorización de los temas. Es sabido también que el otorgamiento de derechos a comunidades campesinas y nativas no es una prioridad respecto a la formalización de la propiedad individual. Entonces, generando condiciones en los espacios que tienen las competencias, digamos que no tienen excusas para no hacerlo. Y el nivel nacional, fortaleciendo la institucionalidad de, de la rectoría, porque con un ente rector sólido tienes gobiernos regionales que tienen que trabajar. Los gobiernos regionales tienen las facultades, hacen el trabajo y muchas veces no lo hacen porque no lo quieren hacer, sino simple y sencillamente porque no tienen presupuesto, porque no les designan personal. Tienen a la población eh, <coughs> pidiendo que cumplan con sus competencias, pero hay un nivel nacional que no les da las, las condiciones para que ellos puedan eh, cumplir lo que tienen. Entonces, si estos tres niveles no comienzan a trabajar de una manera como un engranaje, es bien difícil que los procesos fluyan. Esa es un poco la, la lógica del proceso que nosotros eh, trabajamos y que las experiencias que les van a, les van a presentar. Eh, yo aquí dejo a Giselle Guamaní, quien ella les va a hacer una... Eh, acerca, un acercamiento a, sobre, lo que es, eh, lo, sobre lo que son conflictos. Eh, los proyectos y las iniciativas que hemos desarrollado desde el SPDA parte de varias premisas, y una es de que los conflictos son parte de la vida cotidiana, son parte de la vida social, y sin embargo, eh, la forma en la cual nos aproximamos a ellos y la forma como analizamos, está muy determinado por las instituciones públicas, las instituciones regionales, pero también por la cultura que se va desarrollando a lo largo de diferentes décadas y también sobre determinadas prácticas que eh, se consolidan, tanto a nivel local, regional como nacional. En ese sentido, eh, hay que recordar que tanto Perú como Colombia somos países herederos ¿no? de procesos de violencia eh, interna de muchas décadas, algunos dirían de cientos de décadas, en los cuales eh, eh, han tenido un impacto muy importante en lo que es la cultura eh, del país, en las prácticas y también en las instituciones. Entonces, cuando estamos hablando de conflictos sociales, hay una percepción precisamente de los conflictos desde su aspecto negativo, el caos, las crisis, los enfrentamientos que se van, eh, van, eh, ocurriendo a partir de tanto de la institucionalidad pública como también de los diferentes actores sociales y de alguna manera es lo que eh, va determinando la manera como los actores institucionales y locales practican la resolución de conflictos. Entonces, eh, de alguna manera eh, la gestión del conflicto tiene esta connotación negativa y sin embargo eh, también hay una serie de... Eh, Lado, el lado, hay el lado oscuro pero también hay el lado eh, positivo de los conflictos que tiene que ver con la visibilización de problemáticas que muchas veces tienen décadas, ¿no? eh, en realidad la mayoría de los conflictos que registra la Defensoría del Pueblo tienen por lo menos de un mes a más años de o, eh, recurrencia, pero eh, este aspecto positivo de los conflictos precisamente ayuda a visibilizar problemáticas Ayuda a abrir espacios para buscar la, la, la solución de, a nivel de políticas, a nivel de instituciones, a nivel de prácticas, pero también ayuda a la generación y al acercamiento eh, entre diferentes actores sociales a la confianza, que precisamente está muy socavada a partir de los diferentes eh, eventos, eh, tanto puntuales como también históricos, que han ocurrido a, a lo largo eh, de nuestra vida eh, democrática. Entonces, por ejemplo, esta es una cuenca de Huancabelica Ica, un conflicto que tiene 50 años y que sin embargo es la primera vez, hace dos años, precisamente a raíz del aporte de la, de la GIZ, en la cual actores de diferentes cuencas se reúnen a analizar la problemática y a identificar cuáles podían ser acciones conjuntas. Entonces hay todo un aspecto de los conflictos sociales que es un potencial positivo y por tanto, el conflicto tiene esta doble cara que puede ser tanto constructivo como también destructivo, dependiendo precisamente de varios factores y elementos, algunos de ellos son estructurales, ¿no? falta de políticas, falta de condiciones, falta de mecanismos, pero también pueden ser eh, factores relacionales, una profunda desconfianza o una marginación o una exclusión de determinados actores sociales, sobre todo pueblos indígenas, y además de eso hay unos factores culturales que, como ya les mencionaba, también alimentan, ¿no? eh, que en muchos de estos escen escenarios rápidamente se etiquetan a unos o otros actores, rápidamente escala el conflicto, porque hay todo un aprendizaje de que si no es a través de medidas de fuerza, pues no se logra la atención del Estado. Entonces esta percepción del conflicto en, en su sentido negativo viene precisamente a partir de las crisis, de los eventos, de esta, eh, estas circunstancias caóticas, pero en realidad eh, hay una serie de niveles, no, como un, podemos utilizar la metáfora del volcán, que es la erupción, el caos, el daño, precisamente lo que lleva a la, a la rápida acción de los actores, cuando en realidad el conflicto ha tenido varias semanas, varios meses, varias décadas de estar eh, sin ser resuelto, sin ser respondido adecuadamente, y para ello en la parte de la Amazonía tenemos cantidad de ejemplos desde esa eh, perspectiva, pero que a la base de todo ello están los problemas eh, no resueltos. Y a veces estos problemas eh, pueden ser eh, puntuales, circunstanciales, pero también, como les mencionaba, pueden ser situaciones que han venido desde mucho tiempo. Entonces, eh, varios de los elementos que se han mencionado eh, el día de hoy, sobre todo resumidos muy bien por mi, mi colega Silvana, que tienen que ver con el tema de, de las leyes, por ejemplo, las contradicciones en las leyes, eh, falta de sistemas claros en el tema de tenencia de tierras, son estas condiciones que van eh, generando la camita precisamente para eh, conflictos de permanentes, recurrentes y además transversales a determinadas regiones. Entonces, efectivamente, según datos de la Defensoría del Pueblo, la violencia es vista como un modo eficaz de alcanzar eh, determinados objetivos. Y efectivamente se han venido registrando diferentes acciones de protesta a lo largo de muchos años, desde el 2004-2005. Sin embargo, varios de los estudios que se han hecho sobre la cultura del diálogo, hay un documento que ha salido hace, el año pasado sobre el valor del diálogo, diálogo, encuentra que precisamente las, inclusive las comunidades, encuentran que no es una forma satisfactoria y... Eh, no es la única manera y más bien hay también una opción por el diálogo. Entonces, esta, eh, esta oportunidad de poder trabajar eh, los problemas ¿no? en su momento oportuno para prevenir los conflictos y también trabajar los conflictos y trabajar las crisis, está como una oportunidad, pero la gran pregunta es cómo, eh, como Estado, como sociedad peruana, Desarrollamos las capacidades, los mecanismos, los sistemas para poder registrar, eh, trabajar eh, estas diferentes causas de los conflictos en su en momento oportuno a fin de que estos no se desarrollen en conflictos. Entonces miren ustedes que entre los principales problemas que identifica la Defensoría del Pueblo tiene que ver con la propiedad y la posesión de la tierra que es el tema de este, de este foro y a partir de eso la dificultad en poder poner servicios básicos, hacer obras públicas, el tema de la distribución del cano, etcétera, es decir, se desarrollan esta serie de problemáticas precisamente a raíz de eh, la tenencia de la tierra. Lo que es interesante también que a nivel del GOREL, el gobierno regional eh, de Loreto, también el tema de eh, tierras se constituye... Eh, en tema de titulación se constituyen un 21% de los eh, problemas que origen, originan conflictos identificados a nivel de gobierno regional. Y también a nivel de la CAR, eh, no, es, no sale tan, tan importante, pero sí eh, en, el, en el tema de la deforestación. En resumen, tenemos que el uso de tierras, la tenencia, está a la base de muchas de estas problemáticas que fueron identificadas eh, en estos espacios de gobierno regional y de las CAR, que son las comisiones ambientales regionales, en temas de, eh, de conflictos que estábamos eh, trabajando a través del proyecto de conservación para la paz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, haciendo un, un mapeo a lo largo del tiempo, una línea de tiempo, la… Las diferentes normativas, tanto ambiental como social, para muchos de los proyectos tienen un desarrollo bastante eh, temprano, aunque en comparación con otros países se da posteriormente, pero lo que quiero llevarles la atención es que la normativa sobre conflictividad se desarrolla precisamente alrededor del año 2004-2005, por la ca gran cantidad de conflictos que aquejaban nuestro país, se dan una serie de cambios institucionales y sociales, pero sobre todo por eh, los grandes proyectos que estaban impactando, paralizando la economía y eh, el, el país. Entonces, la institucionalidad eh, para el manejo de conflictos se desarrolla como una respuesta a esta a estos conflictos, a este tipo de conflicto socioambiental, que tiene alrededor de un 70% a lo largo de los años ha ido creciendo, pero es una institucionalidad que de alguna manera no está mirando aquellos conflictos más locales o más eh, distritales y provinciales y que tienen que ver eh, directamente con comunidades y que tienen que ver con la tenencia de tierras. Entonces, por ejemplo… La Defensoría del Pueblo registra ahora alrededor de 200 conflictos sociales, pero evidentemente eso no son todos los conflictos. Sin embargo, eh, la inversión, la atención y el desarrollo de la institucionalidad que se ha desarrollado en nuestro país, mira mucho a nivel, de, eh, nivel nacional para aquellos proyectos, aquellas iniciativas o aquellos casos que pueden impactar la gobernabilidad, es decir, ponen en riesgo el orden público, la gobernabilidad según la definición de PCM, pero de alguna manera eh, la institucionalidad queda a nivel nacional y no llega a los niveles regionales. Es decir, han habido una serie de iniciativas a nivel de las regiones para poder trabajar la, eh, la conflictividad, pero mucho depende de eh, cada gobierno regional a que institucionalice, ponga recursos y le dé sostenibilidad a varias de estas eh, iniciativas a nivel local. Precisamente, eh, mi compañero Martín va a hablar sobre la iniciativa que se hizo en Loreto, pero de todas ellas eh, tenemos pocas iniciativas que se han mantenido y que han sido eh, efectivas. Entonces, para lo que es la gestión del conflicto, la paradoja es de que efectivamente tenemos que mirarlo a tres niveles, ¿no? A nivel nacional, muchas de las instituciones públicas han invertido, inclusive cooperación internacional, en desarrollar estas capacidades, eh, tanto desde los ministerios, de PCM, inclusive eh, a eh, en Defensoría, y hay efectivamente una capacidad instalada con eh, todavía serias críticas sobre su efect efectividad, pero ha habido un avance, a nivel regional, hay también diferentes equipos en los gobiernos regionales que eran precisamente los que les mencionaba y que precisamente los desafíos están en cómo articulan entre sí las diferentes instituciones descentralizadas del gobierno nacional a nivel regional no para poder manejar los conflictos a manera, de manera oportuna y resolver los problemas apenas aparecen. Pero la gran pregunta es a nivel local, cómo están los liderazgos, cómo están las capacidades, cómo están los sistemas de alerta de identificación de problemas y de conflictos para poder eh, responderlos de manera oportuna. Y ahí el, el proyecto de Conservación para la Paz, que Martín va a comentar, precisamente tuvo esta mirada de nivel local, pero también articulando con el nivel regional. Entonces, eh, efectivamente vamos a tener… Eh, un reto y, un, y la necesidad de tener una reflexión sobre cuál es la relación entre estos sistemas formales, yo diría, no solamente el proceso judicial, sino también los procesos administrativos de las diferentes instituciones públicas y estos procesos alternativos de resolución de disputas, y yo añadiría además también los procesos originarios de resolución de disputas, es decir, aquellas prácticas de los pueblos indígenas, los métodos, el, el derecho constitucionario y aquellas prácticas en las cuales los conflictos se han ido eh, resolviendo desde épocas de antaño. Entonces, en el Perú, eh, podríamos decir de que hay una relación entre estos eh, sistemas que todavía está eh, madurando, desarrollándose, por decirlo así, en el sentido que el, los procesos pueden ir desarrollándose paralelamente unos con otros y, por supuesto, eh, cada uno puede llevar su vía. Eh, muchos de los acuerdos que se desarrollan en estos espacios de diálogo, hay la gran pregunta si son vinculantes o no. Eh, eh, hace poco PCM ha dicho que ya no va a firmar acuerdos en estos espacios de diálogo, entonces la gran pregunta es, ¿y qué pasó con los Acuerdos que se firmaron anteriormente, que son como cerca de 2.000 acuerdos. Eh, ¿No eran vinculantes? Entonces, ¿en dónde quedan? Entonces, esa es una gran pregunta que tenemos que responder eh, como país, porque precisamente hay la buena fe y hay estos procesos, muchos de ellos procesos formales, que han logrado acuerdos en términos de responsabilidades, roles y tiempos. Sin embargo, eh, y ahí la experiencia, por ejemplo, de Bolivia, en el cual procesos administrativos, eh, habrían espacios para que los actores puedan resolver los conflictos eh, de una manera más dis, eh, distendida, poder analizar y dialogar desde otro enfoque de la transformación de conflictos y que pudieran a las partes llevar, eh, llegar a acuerdos. En otros casos, cuando no se llegan a acuerdos en estos espacios alternativos, precisamente esto te lleva directamente a poder utilizar los mecanismos formales administrativos o inclusive judiciales. Entonces sí hay una relación que todavía eh, tenemos el gran reto de explorar, eh, inclusive eh, quizás eh, desarrollar una eh, lineamientos, metodologías o una política específica de cuál es la relación entre estos dos sistemas, cómo se complementan, no, e inclusive cómo incorporar los métodos originarios. ...en esta ecuación. Y acá me quedo. Sí, gracias. Muchas gracias Giselle. Bueno, a continuación pasaremos con la experiencia de eh, Madre de Dios... ...sobre el caso de tres comunidades nativas. Terminando Perú, eh, abordaremos el caso de Colombia. Este, buenos días con todos, yo soy Didi Peña, trabajo en la Sociedad Peruana... ...de Derecho Ambiental en la región de Madre de Dios... Y bueno, eh, lo que voy a hacer es comentarles un poco lo que ha sido y sigue siendo la experiencia de un trabajo colaborativo que hemos tenido este, con, con la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT. Este, bueno, brevemente comentarles, Madre de Dios es el tercer departamento más grande del Perú y está reconocido por ley como la este, capital de la biodiversidad. Si vemos en el mapita eh, este mosaico de comunidades, 34 exactamente, están distribuidas a lo largo del territorio. <coughs> Alberga este, siete, siete pueblos, eh, tres de los cuales son originarios de, de Madre de Dios, eh, tres de los 55 a nivel nacional. Tenemos a los machiquengas, los arambuts y los eseja. Y, y cuatro más que, que bueno se asentaron en la región este posteriormente. no Bueno, este mmm, comentarles que el trabajo comenzó en 2013, hace cinco años aproximadamente, y en aquel entonces había la necesidad de conocer o tener un pantallazo de qué estaba ocurriendo en los territorios en aquel momento, en, lo, en, lo, en las comunidades indígenas, por lo cual se determinó tener una suerte de línea base para tener este, dimensionado exactamente cuál era el estado de cada una de las comunidades. Este, bueno, eh, lo que arrojó, y brevemente les comento, y solo, solo, solo en, en el tema de, de territorio, era que de las 34 comunidades, solo 6 tenían el proceso culminado. Esto quiere decir que este, 6 tenían el título este, georreferenciado, su territorio perdón georreferenciado, monumentado, y... Este, inscrito en, en registros públicos, como la ley manda. Eh, 15 de las 34 comunidades tenían título registrado, pero no tenían georreferenciación. 4 este, este, sin título georreferenciado y sin georreferenciación. O sea, te, tenían un título, pero no estaba georreferenciado y jamás fue inscrito, obviamente, ¿no? Este. Eh, Comunidades reconocidas y sin título eran cinco, y sin reconocimiento y sin título, cuatro. Ese era el Estado hablando solo del tema de tenencia, amén de que arroja, se, se arrojó una serie de conflictos por sobreposición de derechos que existen, Madre de Dios, y creo que es el común denominador en casi todas las regiones de la Amazonía y en el país, creo, e incluso en otros países vecinos, ¿no? Sobreposición con este, bosques de producción permanente, este, sobreposición entre comunidades, sobreposición con derechos mineros, con concesiones este, este, forestales, con predios agrícolas. Entonces, eso como que ayudó muchísimo a, a FENAMAT a tomar decisiones sobre qué hacer al respecto. ¿no? Eh, por demás está mencionar que… Nosotros somos, la, la estrategia eh, de intervención o el trabajo colaborativo que nosotros realizamos desde aquel entonces es un trabajo de empoderamiento hacia la federación nativa, hacia FENAMAT, para que FENAMAT tenga instrumentos de hacer presión y hacer escuchar las demandas de las comunidades en, este, hacia, hacia las autoridades competentes. Para este caso, es quien, quien, quien viene, quien titula y quien viene titulando de acuerdo a la normativa nacional, es, son los, los, los gobiernos regionales, no para este caso el, el gobierno regional de Madre de Dios, el Goremat, este, eh, es un proceso que bueno los que hemos estado siguiendo el, el, el Congreso en esta semana ha sido largo, pasó del Minaj, pasó a Vivienda, luego ya ahora está anclado por fin finalmente en, el, en, en los gobiernos regionales, que ha sido un proceso largo, tedioso y sigue siendo complicado para su ejecución, como hace momento lo comentaba este, Silvana, bueno, importante también es comentarles que actualmente existen tres procedimientos o tres figuras para el tema de saneamiento territorial de comunidades, no, específico para, para, para, para, para territorio. Este, uno que es la titulación de las comunidades, las comunidades que no tienen ningún título como las, este, como las, las que les comenté hace un momento, cinco, las cinco que están en Madre de Dios. El otro es este, la georreferenciación de planos, este de territorio de comunidades este, tituladas y su posterior inscripción en registros públicos, esta figura es para las, las, las este, comunidades que tienen el título pero que no ha sido georreferenciado ni ha sido inscrito. Y lo otro es el tema de ampliación, ¿no? que como todos conocemos existe esta figura y se sustenta en el hecho de que si una comunidad ha crecido demográficamente y demanda este, económicamente mayor territorio pues, y, y, y existen las condiciones para, para dar esta ampliación, el Estado tiene que este, eh, este, realizar este, este tipo de esta ampliación de territorios. Eh, bueno, ya les comenté, la, la experiencia este, empezó en el 2013, empezamos con ayuda de USAID, unidad de apoyo, posteriormente con el Tenor Facility. De algunas comunidades, de algunos procesos que hemos, que hemos apoyado, la comunidad de Infierno, por ejemplo, este, era una comunidad que contaba con un título emitido en, en 1976, por 9.558 hectáreas, sin embargo, tenían el título, pero nunca había sido, había sido inscrito. <coughs> Miren ustedes, ahí podemos observar el título del 76, que se otorgó, este, lo firma eh, el director de la reforma agraria de aquel entonces, fue un periodo de un gobierno militar, probablemente sea uno de los más antiguos de la región, y este es un caso muy sui, sui generis, que, que ocurrió en, en Madre de Dios, porque... La comunidad contaba con este título, pero ellos este, eh, asumían que este título había sido inscrito y que estaba inscrito en registros públicos. Posteriormente, a raíz de una iniciativa de ellos de convertir parte de su territorio en un área de conservación privada, se hizo las indagaciones y averiguamos que no existía tal, tal, tal caso. ¿Y por qué? Ese título no existía en ninguna parte, lo que ocurre es que en Madre de Dios, hace unos años, el 2002 aproximadamente, hubo una suerte de levantamiento, allá hubo un conflicto maderero que quemaron los registros, este, de, se quemaron todos los registros eh, eh, que habían en, en, en la región, la gran mayoría de ellos. Entonces lo más probable es que ese título se haya este, perdido ahí, se haya quemado. Entonces, ¿qué hacer al respecto? tenías un título pero no estaba inscrito, este, no, había un, un, un, este, no había un medio este, para hacerlo este, evidente, que ellos lo tenían, entonces ahí hubo toda una, una suerte de un proceso de largo, fue creo yo que empezó como el 2010 más o menos sí, y terminó en el 2013, que se emitió el título, perdonen ahí hay un error, no es el 2015, es el 2013, este me he equivocado, eh, y finalmente se otorgó este título ya como la ley contempla, pero si lo vemos detenidamente, aquí había un tema, este, eh, en el año 1976 se otorgaba la totalidad del territorio, no existía la figura de sesión en uso, entonces había cierta oposición por algunas autoridades en aquel momento que sé que el título debería ser inscrito nuevamente, si lo escribías nuevamente había la posibilidad de que se inscriba bajo la nueva normativa, entonces ellos probablemente ya no iban a tener las 9.500 este, hectáreas, sino iban a quedarse solamente con la mitad probablemente. ¿no? Entonces, la, el proceso fue largo, tedioso, pero al final se hizo prevalecer el título y felizmente se, se, se consiguió la inscripción. Este, bueno Posterior a esto es el caso de la comunidad del Pilar, la comunidad del Pilar es, eh, es una comunidad que se encuentra cerca a, a la ciudad de Puerto Maldonado. Eh, tiene un título otorgado en 1977 eh, sobre 2.690 hectáreas y como ya les comenté hace, hace rato, también tenía el problema, el inconveniente de que no estaba inscrito en, en registros públicos, y ellos tenían problemas en aquel entonces, habían amenazas de, de, de invasiones por, por este, agrícolas, taladores ilegales, y sobre todo, y uno de los problemas más complejos que creo que es uno de los comunes denominadores, es que se había otorgado eh, parte de una este, concesión para castaña, en, este, sobre gran parte de su, de su territorio. Eh, igual, este, la estrategia contemplaba mucho el fortalecimiento del equipo técnico de FENAMAD, que tenía que ver muchísimo con la, la contratación de técnicos indígenas y no indígenas en FENAMAD, que se encargaban de facilitar los trabajos de campo, asimismo cooperantes en la dirección de, de, de, de saneamiento, que a través de FENAMAT eran, eran, eran este, este, este, contratados, y esto ayudó muchísimo a que este problema pueda ser solucionado. FENAMAT ha firmado y tiene hasta hoy convenios colaborativos con la dirección agraria, con la dirección este, regional de flora y fauna silvestre, este, y bueno, con, con instancias que son clave para la resolución de conflictos. Consideramos que ese es, es, es un factor que ha ayudado muchísimo a, a FENAMAT a agilizar es, estos procesos. Finalmente el título fue otorgado el 3 de agosto de mil, de, de, del 2015 por 3.170. Y este es el caso de la comunidad este, Puerto Luz. La comunidad probablemente es una de las más grandes en, en, en área de, de Madre de Dios, este, quizás con Bélgica, que este, tiene una este, extensión de 56.873 hectáreas, el título se les otorgó en, en 1986, eh, inscrito en registros públicos, pero como ya hemos venido explicando, era un título inscrito, pero sin... Este, coordenadas sin la tecnología que hoy tenemos a mano, sin, sin, sin georreferenciación. Entonces ahí había que hacer un, un, un, un tema de actualización, por decirlo así, de este título. El inconveniente de esta comunidad es que tenía una controversia con su vecino, la comunidad de San José de Carene, de casualmente es este, nuestro amigo este Eusebio del pueblo Arambu, de ese, es de, de, de esa comunidad. Entonces, este era un conflicto que tenía muchos años este, sin solucionarse y que finalmente pudo ser solucionado en, durante este proceso. Eh, el título ya está, es este que ven aquí, este, digamos que demoró bastante este, eh, por temas este, burocráticos, eh, no nos olvidemos que en las regiones tenemos el inconveniente, la alta rotación de, de, de funcionarios, este, el tema también de no tienen mucho presupuesto, estas, este, estas áreas, porque hay, dentro de la dirección de saneamiento hay áreas específicas para, para titulación de comunidades, no cuentan con, con, con, con los presupuestos. El 2014, cuando, se empezó, cuando FENAMAD empezó a, a, a impulsar este, este proceso, eh, conversábamos con Eusebio hace un momento que la realidad era que había un funcionario en la dirección, que era el, que, el encargado del tema de comunidades, y no había más, o sea, tenía una silla y una mesa, faltaban computadoras, faltaban GPS, ahora que la ley este determina que tienen que ser con tecnología submétrica, o sea, que tienen que tener un error me menos de, de un metro, son, son equipos bastante costosos que en su momento no habían, y que FENAMAD los adquirió para, para, para ayudar a, a, a, con, estos, con estos procesos. El tema es que, eh, ahí podemos ver, observar el título antiguo, este es el título este ya este actual, y bueno, la buena noticia es que pronto será entregado oficialmente ¿no? a, la, a, la, a la comunidad de, de, de Puerto Luz. El 29, ¿no? Sí, el 29, digamos que este va a ser el último título que se está otorgando. No, el último, perdón, el último. De, van a continuar, este, se van a continuar otorgando títulos, esperemos, pero este, este es el más fresco, por, por, por encontrar una palabra. Este, Bueno, el balance de esta experiencia de empoderamiento de FENAMAT viene a ser este el trabajo colaborativo para la seguridad jurídica de territorios indígenas, trasciende a casi todas las comunidades de los pueblos este, indígenas porque sí pues hay, hay bastantes avances en lo que es la mejora de las normativas este, para, para la titulación, si bien es cierto, siguen siendo bastante engorrosos, pero ya se vienen solucionando temas como la inscripción de, de estas comunidades tituladas, por ejemplo, que antes no se podía, el Pilar, el Pilar fue la primera… Este, este, comunidad este, con un título georreferenciado que fue inscrita, porque era muy tedioso, no se podía. Fue la primera, la primera comunidad que se inscribió a nivel nacional. Este, bueno, hay siete títulos, ocho ahorita con el de este, Puerto Luz eh, lo conseguidos. 42, son, ya, van, ya no van a ser 42.000, porque ahí estaba sin Puerto Luz, que va a ser entregado ahorita, van a ser ya más de 100.000 hectáreas con actualización catastral en comunidades, eh, hay títulos que están encaminados y que pronto estarán, están saliendo, que es la comunidad de San José de Carene y, y, y la comunidad de, de Puerto, este, perdón, Boca Pariamanu, que es una comunidad este, amahuaca. Eh, y bueno, la defensa legal permanente con la creación de la implementación de un sistema legal que Fenamat, este, con el que FENAMAT cuenta para ver temas territoriales, cuenta con abogados, que están a disposición y ver temas de, de, este, de solución de, de, de controversias. Si vemos la foto actual, eh, a lo que les comentaba hace un momento, era el 2013, si vemos el 2017, digamos que esa es la, la fotografía en este, en este momento, ¿no? ¿cómo es que está? Va a cambiar un numerito, van a ser ya, ya no van a ser 13, sino van a ser 14, porque ahí no está contemplada Puerto Luz, este, eh, eh, va a tener que ser considerada ahí, pero… Eso es, en, en resumidas cuentas, lo que lo que ocurre en Madre de Dios y en la foto actual, ¿no? Este, 14 de 34 que viene a ser aproximadamente el 40%, supongo, este, de, de, de, de todas las comunidades de la región, y podríamos decir que están ya con el tema de saneado totalmente, han cumplido todos los requisitos y su territorio está, este, eh, el proceso de, de, de, de saneamiento está, está culminado. Pero hay mucho por hacer todavía, ¿no? Van a, van, este, hay comunidades que están, este, no cuentan con un título alguno y que tienen serios conflictos, este, por acceso a los recursos. Eso era todo lo que. Lo que tenía que compartir. Muchas gracias. Yo solamente quiero eh, comentarles que para nosotros la experiencia de Madre de Dios es muy importante porque. Se resolvieron cinco conflictos históricos. Eh, Eddie, eh, creo que es importante mencionar que en el caso de Infierno, la, la superposición era con un área natural protegida, con la Reserva Nacional de Tambopata. No utilizamos ni creamos todo un sistema, sino se utilizaron estrategias técnicas y legales sobre la base del fortalecimiento del actor principal, y con el acompañamiento debido a quien ejerce la función que es el gobierno regional. Creo que el ejemplo de Madre Dios y los cinco casos, ya son más de cinco, eh, de conflictos resueltos evidencian que no tienes que crear todo un aparato estatal, sino que tienes que tener la capacidad de identificar las estrategias que te permiten hacer funcionar ese aparato y tener estrategias legales y técnicas con el empoderamiento de los actores. Si quieren, más adelante les podemos comentar a detalle cada uno de los casos y las experiencias vividas para que entiendan por qué también es tan importante para nosotros cada uno de esos casos, porque hay algunos que ten, tienen más de 30 años y que se, finalmente la comun, las comunidades están, viendo, eh, están obteniendo en las manos el título de propiedad. Bueno, a continuación, eh, Martín Martín va a contarles a ustedes la experiencia de dos comunidades en Loreto. Buenos días a todas y a todos. Este, mi nombre es Martín, como lo ha dicho Silvana. Yo trabajo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en la oficina de Loreto. Bueno, eh, en Loreto lo que tenemos... Eh, Aparte de la región muy diversa, también tenemos una diversidad cultural. Tenemos como 15 familias lingüísticas y casi 800 comunidades eh, nativas tituladas. ¿no? Eh, y eso es un poco la distribución en, geográficamente en Loreto. ¿no? Eh, Loreto es una región muy extensa, es una de las regiones más grandes que hay en, en, en, en nuestro Perú, y geográficamente eh, representa el 40-60% de, de la biodiversidad este, en mamíferos, aves, anfibios y reptiles en la cuenca amazónica, eh, con una diversidad en etnias y lenguas, eh, como les he mencionado, tenemos como 15 familias lingüística, lingüísticas encontrándose en casi 800 comunidades aproximadamente, Existen muchos pueblos indígenas que aún no son reconocidos y este, no cuentan con títulos todavía. Eh, la autoridad, para cerrar sobre esa información, exactamente la autoridad regional, como dice Afilpa, maneja la información de que eh, hay 1.121 comunidades aproximadamente reconocidas, no todas están tituladas. Tituladas están promediando eh, los 752 eh, comunidades eh, tituladas, de las tantas reconocidas que hay. Eh, y la autoridad para este año eh, busca titular cerca de 220 comunidades a fin de año. ¿no? Bueno, en el contexto de Loreto, eh, nosotros... En la experiencia de la SPDA, con el apoyo de USAID y el Tender Facility, hemos trabajado eh, la titulación de dos comunidades eh, en el Alto Nanay, eh, la comunidad de Santa María y la comunidad de Samito, están ubicadas por acá, si no se pueden ver los puntitos rojos, y eh, colindantes tienen, bueno, al, al área de conservación regional, Alto Nanay Pinto Chambira, que es básicamente los coloridos y en la parte baja como color naranja es el, el área la reserva nacional alpaguayo millana y más arriba hay otra reserva que en su conjunto tiene la figura de una eh, reserva eh, un corredor biológico y están justamente ubicadas en, en estos espacios de conservación eh, y para ellos eh, Hemos encontrado en estas comunidades que se encuentran ubicadas en el distrito del Alto Nanay y eh, uno de los importantes recursos que se encuentra en esta ubicación es el río Nanay, el que abastece de, de agua potable para la ciudad de Iquitos. Eh, en estas comunidades hemos podido encontrar en, en algunas entrevistas para levantar diagnóstico de conflictos vinculados al uso de los recursos naturales, eh, hemos encontrado como a tres personas que todavía practican el, el, eh, el idioma de, de la etnia Iquito, que es justamente eh, eh, los antepasados de lo que compone la ciudad de Iquitos y la parte de la región Loreto. Santa María y, eh, en el Alto Nanay está ubicada justamente eh, en el distrito del Alto Nanay, como lo he mencionado, y es la sede de la, del, de la municipalidad distrital del Alto Nanay. Eh, nosotros encontramos un título en procedimiento de promedio de años en trámites, entre 12 a 15 años entre las dos comunidades, tramitándose el título de propiedad, y básicamente lo que las comunidades, ese es el, uno de los mapas en la cual hemos encontrado las observaciones que todavía estaban en proceso de trámite durante estos años, y juntos con la autoridad y la comunidad eh, se se pudieron juntar para definir estos, estos levantamientos que por, en estos procesos han tenido periodos tardíos. ¿no? Finalmente, con el título de propiedad, hace poco más de un año, la comunidad se encuentra titulada luego de este proceso. En el levantamiento y en el diagnóstico del uso de los recursos naturales, la comunidad identificó que el principal problema vinculado al uso de los recursos naturales que ellos tienen, es el tema del título de propiedad. Y que después de ese problema, eh, los demás conflictos socioambientales están ligados a, a la seguridad jurídica de su, de, su, de su título, de su territorio comunal. Y eso acarriaba otros, otros conflictos, vinculados a las áreas naturales protegidas eh, vecinas, vinculados al tema forán, a los foráneos ilegales en pesca y la madera. Y como verán en, en el mapa ahí, es el única, la única comunidad que no estaba titulada, el resto de los vecinos estaban titulados eh, Y se superponía, se superponía con un BPP también. Que por cierto el BPP tiene, hace un, tiene un par de años eh, establecidas, pero sin embargo la comunidad llevaba más de 10 años en trámite de titulación. Y su territorio ha ido reduciéndose por los vecinos eh, y también por eh, el incremento de, de los instrumentos de conservación. ¿no? Este, esta comunidad, digamos, para ellos ha sido histórico poder tener el título de propiedad, porque han pasado muchas autoridades que han venido eh, ofreciendo y tramitando estos procedimientos para llegar a la titulación. En el caso de San Mito también se encontró algunas observaciones de superposición con eh, derechos individuales, eh, con bosque de producción permanente también del Estado, también este, se encontró con, eh, con superposición a la Reserva Nacional Alpaguay y Millano y su zona de amortiguamiento, y que entre, entre las dos eh, comunidades a veces se, se encontró que tenían un promedio de 30 observaciones en cada expediente y que era complicado para las comunidades en la práctica poder subsanarlas o levantarlas. Eh, y este proceso de identificación de cómo resolver sus conflictos, el entorno a la seguridad jurídica y al tema de contar con su título de propiedad ha permitido que ellos puedan identificar algunas fortalezas. Entre ellos poder articular localmente algún sistema un sistema innovador de alertas tempranas. Como lo ha mencionado Giselle, eh, en el Estado tenemos eh, muchas funciones en diferentes autoridades nacionales, pero a nivel local eh, hay autoridades eh, vinculadas a las comunidades como son eh, el Teniente Gobernador, el Juez de Paz, el Agente Municipal, inclusive la misma Junta Directiva, de su forma autónoma, y eh, de administrar sus propios recursos naturales, este, les ha dado la condición, la facilidad de poder armar un sistema eh, piloto de alerta temprana para lo que son conflictos. Estos conflictos que no son visibles para las autoridades regionales o nacionales, porque no, no se visibilizan en los medios de comunicación, no llegan a un nivel de escalamiento de violencia, ni, eh, ni muchas veces de de protestas para cerrar ca carreteras, pistas o ríos, pero sin embargo son del día a día, como por ejemplo algunos conflictos vinculados a temas de linderos. Hay comunidades aledañas que eh, no se ponían de acuerdo para identificar cuáles son sus hitos. ¿no? Eh, para ellos geográficamente estaban bien ubicados, pero para la autoridad pasaba por un proceso de tener el instrumento técnico especial para identificar ese tema, ¿no? pero para las comunidades era geográficamente por un árbol, por el río, por, eh, por el camino, y que a veces estos con el transcurso del tiempo han ido desapareciendo. Entonces se encontraba todas esas, eh, digamos, problemáticas, ¿no? inclusive para compartir el aprovechamiento de los recursos que hay en comunidades vecinas. Bueno, como les comentaba, eh, la importancia de, de la seguridad jurídica en torno a la tenencia de, del territorio comunal, eh, esta experiencia lo que nos ha traído com, como resultado es poder trabajar eh, eh, las problemáticas socioambientales en torno al uso de los recursos naturales. Eh, lo que hemos buscado como objetivo es trabajar el fortalecimiento de las mismas comunidades. Como les mencionaba, las comunidades tienen autoridades locales y juntas directivas que tienen su, su propia forma autónoma de administrar su propia justicia y resolver sus conflictos internos, sus conflictos ambientales, sus conflictos entre comunidades. Y lo que nosotros ayudamos eh, es a buscar la prevención y la transformación de conflictos relacionados al uso de los recursos naturales, con un enfoque innovador y multidisciplinario un enfoque de género e intercultural bajo el trabajo participativo con la población, las autoridades locales y regionales. ¿Qué hicimos? Eh, fortalecimos a, la, a, a estas dos comunidades una vez eh, en el proceso de identificación eh, de un diagnóstico de los conflictos en torno a los recursos, al aprovechamiento de los recursos naturales, este diagnóstico eh, se hizo participativo ¿no? Y, sus y con mecanismos de gestión propios de las comunidades. Eh, también se sensibilizó y fortaleció las capacidades de la población, autoridades locales y regionales. El invocamiento de las autoridades regionales y locales para la participación y transformación de conflictos eh, en torno a las áreas naturales protegidas fue importante, porque muchos de esos conflictos estaban relacionados a los límites que todavía no tenían estas comunidades, pero sin embargo... Eh, ingresaban a zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas y el CERNAM este, los intervenía. ¿no? Eh, y también se generó espacios de, eh, de diálogo a nivel comunal, local y regional. Esa es una de las fotos eh, entre las autoridades locales, el CERNAM y, este, y algunas eh, autoridades eh, de la Junta Directiva de la Comunidad la comunidad de Samito no podía ver al Cernam, no podía pasar el Cernam por su puerto ni por su cocha porque los querían recibir a palos, porque no les permitía poder extraer los recursos al interior del área y se habían generado algunos malos entendidos entre cómo aprovechar sosteniblemente los recursos naturales en cierta zona. Ahí la firma de un acta de acuerdo que se van a comenzar a abrir espacios de diálogo para fortalecer eh, esa forma de llevarse como buen vecino. Estos son eh, los dos títulos de propiedad, Santa María y Samito con sus respectivos presidentes comunales, eh, en lo que fue para ellos histórico luego de haber pasado, como les vuelvo a repetir, entre 12 a 15 años proceso de trámite de titulación. Aquí el presidente Samito este, estrecha la mano del, del jefe del área que básicamente antes no los querían recibir así, ¿no? estaban prohibidos de pasar por su puerto. Y lo que nos ha permitido, este, un poco en positivo, que todavía esto es un camino que todavía falta fortalecer, es que a raíz de la, de la titulación, eh, estas comunidades han podido organizar sus bosques, eh, con planificación e instrumentos de gestión para poder hacer aprovechamiento en las áreas naturales protegidas, en su zona de amortiguamiento. Eh, sus bosques hoy en día cuentan con vigilancia y monitoreo, que están ligados también al comité de gestión de las áreas naturales protegidas. Y los bosques donde se aplican también prácticas sostenibles, ancestrales. Sus bosques también con derechos otorgados y sin límite de marcados. Por ejemplo, ya han solicitado este, tener permiso para aprovechamiento forestal. Y otros beneficios que eh, de la mano con el título han podido, han podido venir, como por ejemplo poder acceder a planes de desarrollo ¿no? eh, con diferentes ministerios para poder tener desde salud, educación, vinculados a, eh, a las comunidades. Lo que también podemos encontrar eh, como resultado de la experiencia es el rol protagónico de la mujer. Eh, el rol de las mujeres en el manejo de los recursos naturales eh, podemos evidenciar vinculadas al tema de artesanías, vinculadas al tema eh, de aprovechar los recursos eh, de sembríos y agricultura. ¿no? Eh, ellos juegan un papel muy importante también en estas dos comunidades. El aporte de, la, de las mujeres en el manejo de conflictos. Hay mujeres que las mismas comunidades han identificado que tienen esos dones para poder escuchar, y para poder consensuar a la misma población al llamado al diálogo, ¿no? en los espacios de sus propias eh, asambleas comunales, y, y ellas, por ejemplo, han promovido muchas veces el vínculo para llevarse en armonía y resolver conflictos. La importancia de la participación de la mujer en toma de decisiones de las comunidades. Eh, ellas también tenían voz y voto y la visión desde la mujer para aprovechar y administrar los recursos naturales ha jugado un papel muy importante para el tema de los conflictos. Eso sería nuestra experiencia básicamente en Loreto. Muchas gracias.